Pregunta de don Ramón Espinar. Tiene la palabra su señoría. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señor ministro. ¿Qué planes tiene el Gobierno para esta legislatura en materia de política fiscal? Muchas gracias, senador Espinar. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Senador Espinar, eh, los planes son bien concretos. Garantizar... La recaudación tributaria para reducir el déficit público y así contribuir a la generación de nuevas oportunidades de empleo y eh, basándose en los principios eh, que son constitucionales de que eh, los sujetos pasivos de esos impuestos, sean personas físicas o jurídicas, aporten eh, a la hacienda pública en función de su capacidad económica. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Senador Espinar. Sí, gracias, presidente. Señor ministro, tenemos un problema de recaudación en este país. Y tenemos un problema de recaudación que puede derivar en una democracia impotente, en una democracia en la que los ciudadanos votan para defender la sanidad pública, votan para defender la educación pública, votan para defender las pensiones, votan para defender el empleo y, sin embargo, el Estado no puede garantizar políticas activas y políticas efectivas en ese sentido. Y esto usted lo sabe. En algún otro debate que hemos tenido en la Cámara, usted me ha contestado en este país se pagan impuestos progresivos y, además, yo he subido, yo por usted he subido los impuestos a las rentas más altas. Y tiene usted razón en lo que se refiere a las rentas del trabajo, pero mire, en España, tres de cada cuatro euros que ingresa la Hacienda Pública, tres de cada cuatro euros de los que ingresamos, de los que ingresa usted como ministro de Hacienda, provienen del bolsillo de los trabajadores a través del IRPF y de las familias a través del IVA, de los impuestos al consumo, a la vez que hemos conocido que este año, por tercer año consecutivo, una empresa como el Corte Inglés ha pagado cero euros de impuestos o las sociedades del IBES 35 están pagando impuestos por debajo de un 7% de sus beneficios. Mire, nosotros le planteamos que hay algunas medidas para corregir este rumbo y se lo planteamos porque creemos que hay una tendencia desde los años 80 en este país a una redistribución inversa de la renta y a un sobrepeso de las rentas del capital por encima de las rentas del trabajo. Usted sabe que el problema de este país que el problema de este país, el problema fundamental, es el empleo, no considerado solo como puestos de trabajo, sino considerado como empleo de calidad, de más calidad o menos, y de qué aportaciones el tipo de empleo que creamos está haciendo a la Caja de la Seguridad Social. Y por ahí nos viene el problema de recaudación. En este país, más del 50% del producto interior bruto son rentas del capital y no rentas del trabajo. Esto sucedió por primera vez en 2011 y es una tendencia que, digamos, que tiende a que tiende a incrementarse y nosotros creemos que hay que revertirla, que el problema de nuestro país, que el problema fundamental que tenemos es que todos los esfuerzos inversores del Estado y que toda la energía recaudatoria pesa sobre las rentas del trabajo y no sobre las del capital y que cuando invertimos, invertimos fundamentalmente en un modelo de atracción de capitales y de rebaja de salarios y por tanto que a eso hay que darle la vuelta. Lo que le pedimos es revisar el impuesto de sociedades, lo que le pedimos es eliminar los privilegios fiscales, lo que le pedimos es una fiscalidad a la altura de estos tiempos que nos permita ser una democracia completa en la que los, lo que los ciudadanos votan es un mandato y no es simplemente un deseo que luego se cumplirá o no en función de cómo estén las arcas del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Espinar. Señor ministro. Gracias, señor presidente. Seno, señor Espinar, pues la verdad es que cuando el, la semana pasada el Gobierno trajo a refrendo del Congreso de los Diputados la reforma del impuesto sobre sociedades de acuerdo con el Grupo Socialista, su grupo político Podemos no lo votó. Entonces, hay que decir usted, pues sí, claro, no lo votó, no lo votó, vamos, <ríe> está bien. Pero eso.. Eh, Mire, eh, significa que este ejercicio, eh, el año 2016, vamos a recaudar por impuestos sobre sociedades un 13% más que en el año 15. Vamos a superar los 23.000 millones de euros. Y usted, pues, está en, en la, la teoría, llamémosle ilusoria, ¿no? No les vamos a cambiar eh, realmente su planteamiento político con las cifras. Pero, mire, este ejercicio... El año 2016 lo vamos a recaudar eh, del orden de 188.000 millones de euros. La segunda mejor recaudación de la historia de la Hacienda Pública Española. La segunda. Solo superada por el año 2007, donde no había crisis. Ustedes tampoco existían como opción política, claro. Ustedes necesitan la crisis para ser una opción política en este país. Claro que debe ser no. Ustedes necesitan... A cada uno... Está bien, si eso es legítimo. Eso es legítimo, señorías. Pero eh, estamos precisamente con estas políticas, estamos venciendo la crisis y estamos creando empleo. Y lo estamos haciendo con equidad tributaria, como se deduce de esa recaudación. La recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas este año será igual que en el año 2007, 72.600 millones de euros. Y, por tanto, eh, la nueva recaudación viene de la recuperación del impuesto sobre sociedades, que ha perdido la mitad eh, por la crisis desde que recaudó 44.000 millones de euros en el año 2007. Y, a partir de ahí, eh, la voluntad, pero manifiesta en la Cámara la semana pasada, en el Congreso de los Diputados, era haber apostado políticamente por una reforma del impuesto sobre sociedades que afecta a las grandes contribuyentes, sociedades que eh, facturan más de 20 millones de euros. Ustedes no estuvieron en esa votación, porque ¿Por qué son así en un sentido completo, comprendo, señora Espinar. Ustedes no están en ninguna votación. Eh, y ustedes están en definirse eh, a sí mismos. Pero vamos, de todas formas, traigan un proyecto fiscal a la Cámara y podremos examinarlo conjuntamente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta de doña María Simón